Hola, hola, buenos todos, aquí somos comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con Total World Warhammer 1, estamos con nuestra campaña, no sé si lo dejamos aquí en esta batalla contra Burza, el gran profeta verde, donde, donde tengo muchas ganas de estrenar los Girocópteros. Vamos a ver qué tal, qué tal va, eficaz contra infantería, acorazado y por lo que parece... Bueno, va a fallar más con una escopeta de feria Pero yo creo que para limpiar las, las unidades de arqueros Nos va a ir bien O al menos para contestar un poquito a la caballería A lo mejor perfora corazas eh, Sí, va a estar bien Vamos a por ellos A lo mejor mandamos una a las catapultas A los lanzapiedras Y con eso los quitamos de en medio Pero bueno, o sea, bueno ya habéis visto la simulación No, Este ejército iba, pero vamos De sobra contra, contra este otro Deberíamos pasar bastante, bastante bien por encima. Pero bueno. Todo sea todo sea que no. Y, y tropecemos. Pero no creo. Pinta bien, pinta bien, pinta bien. Vamos a ver qué qué tal. Pero bueno. Emocionado, emocionado por probarlos. La verdad es que mola un montón. No sé, es una unidad única voladora. de, de Del universo de Warhammer. O sea, creo que no hay más máquinas así del rollo. Porque todos los voladores son jinetes de grifos del imperio de bretonia, luego hay eh... bueno, no sé si hay más voladoras. A los condes vampiro tienen, creo que son gárgolas y cosas así, pero venga, en li... uf, es que estas piedras nos van a molestar un montón. Vale, vamos a ponernos aquí en esta zona. Vale. Vale, vamos a aprovechar y vamos a desplegar los mineros un poquito más escorados aquí. Bueno, no tanto. Vale, así, perfecto, con nuestros ballesteros aquí, Epa, a ver, grupo, vale, Zorgrim aquí en medio de la formación, vale, los lanzagravios, ambos aprovechamos y los ponemos en este boquete, vale, exacto, que tiene un ángulo genial, y los girocópteros vamos a ponernos aquí en este lado, y acompañaremos, pegaremos la vuelta con los mineros y iremos a por su lanzapiedras que está aquí, vale, perfecto. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es esto Ay, no. Ahí, rapidito Vale, vale, vale, estamos bien, estamos bien Vamos a avanzar un poquito Vale, a ver, estos, ¿a quién estáis disparando? No, no, no, no venga, tira la primera descarga, a ver qué tal va alul, tiran como vapor bueno, va un poco pocho vamos a llevarnos una para allá y la otra, bueno, la dejamos aquí rascando poco a poco opa, espérate vamos a poner esta aquí vale, vale, estamos bien eh. venga Descarga Thorgrim venga para adelante. Vale, eso es, eso es, eso es, eso es. Venga, todos aquí. Nada, de sobra. Venga, vamos, Thorgrim me ha ido el liderazgo. Nada, ah, perfecto. va Ah, bueno, eh, pues se lo han cargado, eh Venga, aquí, aquí, aquí, aquí green, busca este, busca este, busca este, busca este, busca este, busca este Vale, vamos a aprovechar, vamos a cargar aquí con esos mineros Vale, esto ya está finiquitado Pues ala, aquí Cambiamos el foco y ya está ¿Aquí disparan? Así, ah, pues, oye, no tienen más rango, ¿eh? Uf, ese cañón, eso no sé qué es. Ojo, pa' acá, acá, Vale, vamos a cambiar el foco de los lanzapiedras aquí. O sea, de los lanzapiedras, los lanzagravios. Ey, pero continuar. ¿eh? Vosotros aquí, vosotros aquí. Vale, vamos a traernos. Vale, a estos aquí. Nada, nada, perfectos, o sea. Vamos de sobra. Venga, un poquito de liderazgo. Nada, y esto ya es victoria para nosotros. ¡Ojo! Ay, ah, no hemos podido trabar los combate. Bueno, no pasa nada. Llegas. Ah, sí, sí. Es que llegan lejísimos. Vale, su señor enemigo está herido. Llegamos. Nada, ni de milagro, no conseguimos rascar nada más, creo yo. Bueno, a ver, los girocópteros no están mal para esto. Falla más que una escopeta de feria, porque, o sea... No, no tienen precisión alguna. Es... Porque son... que tiran como caño Es un cañonazo de vapor o algo así. Porque la verdad es que no dan pa' más, pero bueno. Eh, nada, no, vamos a dar el alto al fuego. Y ya está. Vale. Vale, vale, y nada. Sí, pues vamos a ir, vamos a hacer tiempo con los... Con los girocópteros, a ver qué podemos eliminar. Y ya está. Literalmente, eso o sea, es lo más sensato que nos queda. y Ir a sacar muertes por ahí. ¡Ojo! Ah, pues sí que pega, ¿eh? Qué bonitos que son, tú. Moran un montón. El cañón acero por ahí Ah, pues poco a poco Van rascando kills, eh No tienen mala munición Eh, ojo, aquí o, Obvio, se agota, ¿no? Pero Nah, a ver Que peguen la última descarga así... Nada, ha pegado a dos Nah, y listo Finalizamos batalla Y este ejército ya está Bueno, para pastar Hemos perdido 89, ellos casi 400 Está bien O sea, se sabía que íbamos a partir la pana 21 y 48, ¿eh? o sea, está muy bien Han hecho las cabechinas La verdad es que la idea es esa, ¿no? Coger unidades, porque si no me pueden contestar Flanquear, a ver si se puede por la retaguardia o así Porque como son unidades súper rápidas No tienen mucha fuerza Ojo, ospa para reliquia Vale, bien. y rango obtenido. Vamos a coger liderazgo, que siempre está bien. Vale, agravio con éxito. Hemos derrotado a, a el Argor Teofroba. Madre mía, no, me juego siempre me cuesta. Vale, señor legendario, nivel 15 ya, fuerza de la 1 más 4 con la espada de reliquia. Novia enana. Ingresos de todos los edificios más 9% en la región local. Una novia nana suele ir acompañada de una importante dote, tradicionalmente su peso en oro. Oh. Lo que seguramente explica por qué los patrones enanos suelen preferirlas con muchas curvas. ¡Madre mía! Vale, ¿qué vamos a coger ahora? Ah, cogimos esto. Munición de la artillería, proyectiles, maestros ingenieros. Uf, qué guay. Autoridad de élite. Ese, ese está muy bien para el futuro. Pero muy, muy, muy, muy bien para el futuro. Aquí, Tucutucu. Daño de proyectiles. Uf, me gusta mucho este. Sí. Sí, sí, sí, sí. Vamos a mejorar los. Los proyectiles, nada, y esta la simulamos y la pasamos para adelante y listo, venga, a casa Esta de tesoro es mucho menor Vale, listo Vale, perfecto, solucionado esa pequeña incursión que no iba a ningún sitio Ahora bien, este tenemos movimiento No nope. Este tenemos movimiento, sí, pero este está reponiendo las bajas Vale, que ahora bajaremos hasta hacia aquí, hacia... Kratomen y probablemente desviemos este ejército hacia aquí, hacia las montañas nubladas, por acabar con esta por esta zona y los desfiladeros desde la muerte los recogeremos después de esta batalla de aventura que haremos con Thorgrim. Fuerzas enemigas. Uf, aquí hay tela de gente, ¿eh? Por 500. Se ha vuelto a su ubicación original. No, no pasa nada. La, sí, la verdad es que nos da un poquito igual. A ver, aquí podemos reclutar algo interesante. Ah, claro, este es hola Los cañones. Uf. Y el reclutamiento lo... es que el reclutamiento local tampoco da para mucho barbas largas. Por aumentar la línea y eso. Pero este ejército no va nada mal. Vale, vamos a reclutar para este ejército dos de barbas largas. Vale, y lo vamos a dejar aquí. Bueno, también como se está reponiendo y va a tardar un par de turnos en reponerse. A lo mejor sí que nos interesa sacar aquí un cañón. 1540. Vamos, vamos a traer para este ejército un camión. Proyectiles con poder de interpretación eficaz contra enemigos grandes. A lo mejor si sí tienen cuatro turnos. Cuatro turnos es un montón. Vamos a coger lanzagravios, entonces. Vale, sacamos una de lanzagravios y ahí que lo vamos a dejar. Perfecto. Este, este pobre no está... ¿Podemos cambiar la actitud? No, vale, pues nada. Siguiente turno y vamos para adelante. La verdad es que tengo especial... Cuidado. Cuidado con este hombre. Tengo especial interés en ver qué tal funcionan los. los cañones, eh. Picos de Grombler, no suele encontrarse demasiado picos en oro realizados con Gromlir. Pero estos son muy útiles cuando se busca hierro de estrellas. Uh, llegan las grandes manadas. Pero es porque emergen bestias. ¿Dónde es esto? Ah, bueno. No nos pilla ni cerca. Este no es nuestro, ¿no? Ah, no. Vale, ¿qué más? Edificios construidos Oh, wow Hemos construido un montón Vale, ya tenemos aquí Podemos sacar al maestro ingeniero A ver, reclutar héroe Señor del clan, herrero Rúnico. No tenemos ninguno, 1100 Sigilo Posibilidad de éxito de las acciones de un héroe Más 5, defensa propia de, de agente Un 10% De probabilidad de ir a agresores Dios Muermo eh, Pierna mutilada Dios Deforme la, la opresión de la carne conlleva honor Sea por deformación en acero debido a los poderes ruinosos 1100 Los maestros ingenieros son guerreros valientes Y aunque están más interesados en la elaboración de planos y fortificaciones O en el diseño de nuevas minas Son más capaces de luchar en frente Dañar murallas Hombre, este está muy bien Muy bien, muy bien para a la hora de... De... Preparar asedios. Creo que voy a quedarme con un herrero rúnico. Vale, vamos a coger este. Sí. El rompe tormentas. Y vamos a movilizarlo ya. Vale, no, no lo podemos movilizar. No, vale. Pues de momento lo dejamos ahí. Aquí nada. Esto sigue siendo la misma región. El lamento de Balaya fuerte colmillo torcido, es que el problema es que necesitamos esto, necesitamos el excedente del 4 para meterlo aquí en Caracacho picos, porque lo quiero poner, si no, no mejoraría el resto de cosas, vale, vamos a mejorar esto porque nos hace falta, sí, que aumenta el crecimiento, y aquí qué podemos poner, tenemos algo en concreto, uh, vale, vamos a poner un taller de baratijas, fabricante de baratijas, que son ingresos, y siempre nos vienen bien Vale, ok, a razón de eso ¿Qué más necesitamos? Vale, aquí vamos a aguantar el turno que queda para La reposición del ejército Ahora bien, vamos Camino subterráneo Al peñasco negro Uh, interventor Más orden público más uno Por cada guerra simultánea con una facción ¿Por qué nos ha dado eso así tan gratuitamente? No lo he entendido Vale, ahora, ¿podemos llegar a las minas de cuerno de dragón? Estamos un poco pocho. Ay, bueno, solo es una ciudad de la nivel 2. Perfecto. Nada, lo simulamos. O sea, esto lo pasamos literalmente por la piedra. Ahí está, perfecto. París, vale, lo vamos a ocupar. Uh. Causa miedo y causa terror. Pues a ti que te lo voy a poner. Es una armadura. Ah, no. No, pero te voy a poner esta, ya que estamos. Va, vale, la poción de fuerza. Armas. Defensa o ataque. Vale, defensa y ataque. Talismán. Vale, no tengo ninguna. Rolpe escudos. Narrador. La novia Nana me parece brutal. Uy, boh. Y. ¿Se puede cambiar el objeto hechizado? Ah... Vale, es que aquí tenemos la poción de fuerza. Vale. Vale, pues entonces vamos a venir aquí. Vamos a ponerle a este señor enano mm, mm, mm, mm, la terrible máscara. Además le vamos a añadir la novia enana. Y... No, talisman no tenemos ninguno para de batalla. ¿Esta cuál es? ¿Esta qué hace? Ataque cuerpo a cuerpo más dos. Pues esta que es más 4. Y... Armadura de jugador. 5, Salvación especial. Ah, vale. Bueno, está bien. Vale. Y bueno, habilidades... Vale. vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Entonces aquí, con esto recién capturado. Vale, vamos a meter aquí una sala de entrenamiento. Sí, tenemos dineros de sobra Vale Y vamos a hacer tiempo aquí ¿Estamos guarnecidos? Sí Vale, pues vamos a hacer tiempo porque el ah, Erkrum no, pero iremos a la mina de piedra magma Para quitarles Vale, vamos a hacer Que los de Bar. Barakbar... Bueno, no tienen ningún ejército a mano A ver, ¿qué podemos hacer? Uf, lo suyo Vale, ya que hemos mejorado aquí Los picos de Grombler. Lo suyo sería mejorar aquí ahora, en la, en la zona militar, las, las las unidades. Coste de reclutamiento de barbas largas más barato. Mantenimiento de artillería y coste de reclutamiento de artillería. Buah, pero estos son siete turnos. ¿eh? Esto es una barbaridad. Eh, eh, Eh... eh. Buf. Creo, creo que nos vale la pena tirar por aquí Por la pólvora negra Por el hecho de que estamos teniendo O sea, tenemos atronadores en todos los ejércitos prácticamente Sí, sin duda Son cinco turnos, no está mal Y tenemos atronadores en todos los lados Sí, sí, sí, sí Yo creo que es lo que nos toca Porque al fin y al cabo La de las experiencias, bueno Pues como aquel ya, ya es un poco tarde porque ya tenemos los ejércitos llenos y... Atronadores y ballesteros. Mineros y guerreros enanos. Ya vamos a, a ir a por otros a por otras unidades que ya no... Que ya no casan, ¿no? Entonces... Vale. la alta orden público, orden público... No, es que estaba mirando a ver si por alguna razón tenemos alguno de... De... No me sale. De... Diplomacia, pero parece que no. Parece que no. Vale, pues nada, eso ya está listo todo. Sí... Azaga el carnicero. wow, wow, wow. Vale, pues nada, a este lo vamos a pillar, pero ¿de qué manera? Uf, tiene unidades fuertes, eh. Yo no sé si con este... Bueno, sí, con este ejército creo que lo podemos reventar. Además, tenemos barbas largas. O sea, esta gente aguanta lo que no está escrito. Vale, iremos a la mina de piedra magma entonces ahora con este ejército. Perfecto, finalizar turno. Vamos, para adelante, a ver qué nos va. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Hace falta moverse, eh. Hace falta moverse. Vamos a irnos hacia el sur, hacia la siguiente ciudad. Y defendemos Caracazgal porque si no, lo vamos a tener feo. Dios, cuánto ejército hay ahí. Mucho colmillo rojo, eh. Caracazgal... Vale. El señor del clan ha vuelto y está a la espera de recibir otra misión. Vale, perfecto. Así me gusta. ¿Lo podemos asesinar? No, ah, no, te deja porque las probabilidades son muy bajas. Ah, pero se puede mover, ¿eh? Asaltar unidades. 10%. Uf. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a mover. A... Camino subterráneo. Perfecto. Vale, vente para acá. Y vamos a unirte a este ejército. Sí, incorporar al héroe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y así hacemos compañía. ¿Qué, qué tiene aquí? a esto que son chamanes entiendo sí vale aquí no llegamos claro es que colonizarlo me va a costar un montón y esto que es de nivel 4 encima tiene la hueste no, no, no, no. vale vamos a movilizarnos aquí y en el siguiente turno colonizamos eso vale con Thorgrim Si cambiamos a actitud de campaña ¿Nos movemos más? Sí, vale, pues nada Actitud de campaña, vamos a colocarnos aquí Nos vamos acercando Poquito a poquito Vale, y no Vamos a esperar y vamos a sacar excedentes Sí Vale, en Caracazgal Vale, vamos a meter las minas preciosas Vale no, En el siguiente turno vamos a por él Buf. Buf, buf, buf, buf. ¡Qué ejercitazo tú! Ahí va, ahí va, ahí va. El, el herrero rúnico. Que lo hemos sacado, pero no lo hemos movido en ningún momento. Venga, vamos para allá. Vale, vale, pues nada, estamos listos, ya está todo movilizado. A ver qué ocurre ahora. Pieles verdes. Estar sequitos, joder, los dos saqueando. Baldinghoff, esta gente no sé ni quién son, ¿eh? Pero vamos, se han reventado. ¡Ojo! No puedo. Sé que me vas a decir, pero no podemos. A aún no. Declinar, venga. Colmillo rojo. Confederación. Ha ah, convencido a Manos Arnoldipa para que se una a su confederación. Derrota el ejército de este señor. A ello vamos. Agua enferma. Uf, uf. Vale, no hay por qué preocuparse. Vale, vamos a colonizar esto. Oh, coste de reclutamiento de artillería súper barato. Dios, los dracoyerros. Bueno, claro, ese es el global. Vale, aquí lo que nos hace falta... Vale, por 800. Vale, opa, hemos sub... vale hemos subido de nivel, perfecto. Reagrupamiento, liderazgo en área, obstinado, liderazgo más dos. Vale, vamos a meter el reagrupamiento, sí. Y lo tenemos. Y ahora vamos a hacer tiempo aquí. Y asediaremos esto. Oh. Ah, no, es, o sea, es perfecto. Es mucho más fácil para nosotros adaptar esta guarnición ahora. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta vale este vamos más para el sur sí te iba a decir se puede hacer algo aquí pero no oh vale ya tenemos el peñasco negro a nivel 4 maravilloso aquí nos queda un turno de excedente de población vale ok pues vamos a ahorrar porque meter esto a nivel 5 ah no aún no podremos meter a nivel 5 vale no pasa nada no pasa nada roca de hierro aquí queremos añadir algo ¿Tenemos algo que añadir? Eh, lo que no tenemos son... Tesoros suficientes. Vale. Caracas, Vamos a poder... Uf. Y... Subterráneamente... Ah, no, ya tenemos el movimiento subterráneo. ¡Hala! Y con el paso subterráneo no llegamos aquí. ¡Qué cara! ¿Cómo sabe, eh? ¿Cómo sabe? Vale. Es que me toca salir. Y no sé yo cómo estamos... ...para, con estos dos ejércitos... ...tumbar eso, eh. Y subterráneo, perfecto. Hasta aquí. Venga, este es buen sitio. Vale cochipicos ¿qué le queda a esto? ¿Cuántos turnos para excedente? Dos. Ah, venga. A ver, este lo vamos a dejar aquí reposando. Porque necesitamos que repose. ¿Está, está guarnecido? Sí. Pero vamos, esto lo vamos a asediar en breves. Eh, una cosa. Si cambiamos. Defensa cuerpo a Cuerpo. ¿Es global? No. Vale. El fuerte colmillo torcido. Este sería cuestión de mejorarlo ya, ¿eh? Por lo que pueda pasar aquí en Caracochopicos. No, es que queremos el excedente población. No, no me la voy a jugar. Vale, ¿podemos hablar con esta gente? Eh, diplomacia. Que pille en el desfile... Con... Caraca azul... Coordinación bélica... Aquí... En el desfiladero de la muerte... Sí... Vale, perfecto... Baraca azul... Este no... ¿Por qué? Coordinación bélica disponible... Torre de la mina de piedra. Venga, que lo pillen. Eso es. Vale. Vale, perfecto. Y ya estamos todos apañados. Vale, siguiente turno. Que, le, que ataquen aquí y que si no están atentos, que pierdan sus vidas. ¡Uy, voy, voy, voy, voy, voy, voy! Con los condes vampiros no quiero nada que ver, no. Es que no tengo nada que ver, no. Rechazándose de y despidos de vuestras patéticas vidas. Me parece bien. Ir a donde queráis. Marcharse. Lejos. De mis casas. De mis fronteras. De mis montañas nada. Dañar edificio éxito. La madre que lo parió. Esta facción ha sido arrasada. Colmillo rojo. No queda nada de ellos. A salvo del eco la risa de los dioses sedientos de guerra. Llega a cabo con éxito un intento de asesinato contra un personaje. Frente a la facción. Colmillo rojo. Uh. Contra los pies verdes. Torre la mina de piedra, facción pieles verdes. Vale, vale, han tomado el des. Vale, vale, vale, perfecto, perfecto. Ahora, ahora es cuando salimos nosotros ahora a perseguir esto. Vale, nosotros estamos perfectos, completos. O sea, quien venga lo reventamos. Thorgrim, con. Vale, bueno, espérate. Con esto llegamos más lejos. No, pues ala. Para acá. Oh, llegamos. Y nos hemos quedado a nada. Vale. El problema lo hemos tenido aquí con este hombrecillo. Porque nos ha dañado. Este me lo voy a traer para acá. Me lo voy a traer para acá. Porque me ha reducido la reposición de bajas. Y me lo ha dañado. Sí, sí. Que me ha dado un... Qué mala gente, vale, ok, eso está listo. A ver, tenemos muchos agravios entonces. Derrota a el Carnicero, vale, que lo vamos a conseguir. También tenemos éxito y Grimor, Pieles. Hola, oh, o sea, son los dos. Vale, vale, vale, perfecto. Finalizar turno, vale, ya está todo listo. De construcción, no tenemos que mirar nada, estamos ahorrando. Atácame, no me has atacado. Con el, que no quiero nada con los esconderes vampiro qué pesadilla No Britonia con Kasten. Es que estos se están pegando aquí Buah, o sea, aún así Fíjate oh, O sea, ¿a quién han atacado? Porque nosotros entiendo que somos el grupo de apoyo. Estamos lo suficientemente cerca como, a, como para apoyar. Esto es maravilloso. Vale. Genial. O sea, es este ejército. Pff, tienen un montón. eh, Muy rápido. Proyectiles con poder de penetración. Además tienen esto. Los, los carros. Y luego este ejército entre los acechadores. Las caballerías Goblin. El, el super lanzapiedras. Vale, pues oye Se nos queda un batallón Epiquísimo Para el siguiente capítulo Y lo vamos a dejar aquí, yo sé que siempre os dejo con estos clips Pero vale la pena Que vengáis a verlo, así que nada Eso ha sido todo por hoy y lo de siempre Seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como en mí Que van a estar los dos en la descripción También seguidnos en nuestro canal de Twitch Que hacemos streaming todos los miércoles Si todo va bien, son las 7, 7 y media Si sale algún otro streaming a lo largo de la semana Pues eso que nos hemos llevado